Bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré a hacer otro modelo de tarjeta para aniversario, en la que vas a resaltar todos esos recuerdos o momentos especiales que has vivido con tu pareja. Amigos, quiero recomendarles este novedoso canal. Regala siempre amor. Ve y suscríbete, te encantará. Ahora vámonos con la lista de materiales y el paso a paso. Vas a tomar un octavo de cartón paja de 25 centímetros de ancho por 35 de largo en caso que no tengas el cartón paja, utilizas cartón paja normal y lo puedes borrar con papel amarillo y vas a trazar estas medidas, 19, trazas una línea de 8 centímetros y 9 centímetros ahora vas a utilizar papel estampado y una hoja de papel negro de 11 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo sería para ubicar aquí esta sería de 8.5 centímetros por 25 centímetros acá en la negra vas a medir 2 centímetros y vas a doblar esta parte vamos a pegarlas acá nos quedaría así, queda como una especie de bolsillito. ahora vamos a tomar cartón paja color rojo de la misma medida de esta parte y lo vamos a pegar acá, recuerda que si no tienes el cartón paja de color puedes utilizar cartón paja normal y pegarle las hojas de colores que desees, los colores de la tarjeta son opcionales, pegamos acá con cinta, damos la vuelta y pegamos en este lado, cortamos, nos quedaría así acá doblamos y vamos a cortar esta parte de cinta que nos quedó vamos a tomar papel estampado vamos a cortar una tira de 4 centímetros de ancho por 25 de largo y la vas a doblar en la mitad para pegarla así aplicamos la silicona y pegamos También podemos pegarle una tirita para tapar la cinta, nos quedaría así y doblamos acá. Ahora vamos a decorar esta parte superior de la tarjeta, vamos a tomar un papel estampado. Una foto puede ser animada, una foto que desees, la foto que más te guste, y vamos a cortar. 5 cuadritos de 4.5 por 6 centímetros que sería para hacer esta, estos banderines. Lo que hice fue tomar un cuadrito, lo doblan en la mitad, lo doblas a lo largo y cortas la banderita o el triángulo. vamos a ubicar acá, pegamos acá la foto, ubicamos los, las banderitas acá en esta parte superior y vamos a cortar otra tira de 4 centímetros de ancho por 13 centímetros de largo y vamos a hacerle dos piquetes que sería para pegar acá ya teniendo las pegadas vamos a copiar como la tarjeta de aniversario vamos a copiar acá feliz voy a hacer unos punticos o unas rayitas acá para decorar y con este marcador de vinilo, si no lo tienes puedes utilizar Sharpie ¿eh? vamos a copiar aniversario ahora vamos a decorar esta parte vamos a tomar una hoja de blog y vas a trazar una tira o un rectángulo de 6 centímetros de ancho por 22 de largo y vas a dividirla en 5 partes 3 de 4 centímetros y 2 de 5 centímetros que sería para copiar esta frase te amo ya estamos terminando de hacer la frase vas a recortarla y la pegamos acá en esta parte con marcador negro para no recortar estas espalda vamos a pintarlas con marcador negro las ubicamos bien y las pegamos con pegante en barra y diamantina. Vamos a darle brillo a la frase y a estas partes. Nos quedaría así. ahora acá en esta parte lo que hice fue copiar una frase en un mensaje mi amor el día de hoy cumplimos dos años de estar juntos, me siento enamorada y feliz, nuestro amor es tan perfecto que solo tú y yo podemos entenderlo, besos para ti por hacer que cada día sea maravilloso vamos a hacer el número 2 que esta sería una tarjeta de segundo aniversario, acá en esta parte vas a copiar lo que desees, a mí se me ocurrió copiar tú y yo y en esta parte que es como un bolsillito, vamos a cortar seis cuadros de cartón paja de 11 centímetros de largo por 9.5 centímetros de ancho, la cantidad de cuadros es opcional vas a pegar en cada cuadro una foto de los momentos que han vivido juntos durante estos dos años de aniversario vas a decorarla y vas a copiar un mensaje en cada una en cada tarjeta nuestras aventuras son únicas amor como olvidar nuestro primer beso solo somos tú y yo momentos inolvidables gracias por tus innumerables detalles y cómo olvidar nuestro primer día de camping Vamos a ubicarlas acá adentro, en este bolsillito. Nos quedaría así. Acá en esta parte aquí se decorar con esta cinta decorativa. Cinta azul. La puedes encontrar en tiendas de arte. ahora vamos a hacer el sobre, vas a tomar medio pliego de cartulina plana y vas a trazar 22 centímetros, 29 centímetros y 17 centímetros en los lados 6 centímetros vamos a doblar acá en esta parte de arriba para buscar la mitad voy a hacer un medio corazón, lo hice con marcador blanco para que puedan apreciar bien, vamos a doblar así para que nos quede al cortar nos queden iguales las dos partes nos quedaría así, vamos a hacer los quiebres hacemos lo mismo acá a los dos lados y acá voy a tomar la tarjeta para colocarla acá en esta parte cortamos Y estas las sacamos porque nos sobran. Las puntas las pueden redondear. Nos quedaría así. Acá nos quedó un poco grande. Vamos a hacer acá el quiebre. Y volvemos a hacer esta figura o este medio corazón. Volvemos y doblamos para que la otra parte nos quede igual y cortamos. colocamos la tarjeta y doblamos acá lo que hice fue cortar las puntas como les dije lo hice con la tijera redondeé y el corazón lo delineé con marcador negro en esta parte esto es opcional acá pueden colocarle el mensaje colocarle para ti con cariño pero yo quise llenarlo con, con dibujitos para decorarlo diferente. Como les digo, pueden hacer lo que deseen. Todo lo que yo les doy acá, las ideas, yo les doy una especie de ideas. Ustedes ya lo hacen como deseen.